Hola, de Cristianos en la Gloria, querido televidente de La Fe que Conquista. Eh, si nos escuchas por primera vez y si nos ves por primera vez, bienvenidos aquí a La Fe que Conquista eh, en Cristianos en la Gloria. Este, este ministerio que cada día el Señor nos está haciendo conocer a diferentes partes del mundo, no únicamente por nuestro canal de YouTube, en Cristianos en la Gloria, por nuestra página de Facebook, sino también en Cristianos en la Gloria Radio. Algo muy importante que el Señor, nuestro amado Ah, Jesús nos trae hoy un tema muy importante a través de su Santo Espíritu, Jesús dobló el lienzo. Esto tiene un significado muy importante y, y es muy importante para que tú lo entiendas, para lo que lo entendemos en el nombre poderoso de su nombre. Mira que el Señor precisamente en esta semana nos lleva el Evangelio de San Juan capítulo 20, eh, el versículo 7, y te lo va a decir en dos traducciones, en la, trau, en la nueva traducción viviente en la, y en la Reina Valera. Y mira que en la traducción eh, viviente nos dice, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Otro, en la Reina Valera, mira lo que nos dice, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con, con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Mirando estos versículos, mis hermanos, Mira que la Biblia nos reserva un verso entero para decirnos que el lienzo estaba, que Doblado y colocado en la cabeza de la tumba de la piedra. Un punto muy importante. Y unos puntos que nos pone muy importantes en los versículos uh, anteriores de los que se estaba leyendo. Nos habla que el, el, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro y encontró que la piedra había sido removida. Otro punto que ella corrió a Simón Pedro y al otro discípulo que es Juan. Y el otro discípulo, Juan, se, se adelantó a Pedro y llegó primero. Y en el versículo 5 del mismo capítulo 20, mira lo que nos dice. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Y en el versículo 6, mira lo que nos dice. Luego, uh, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los liencios sino enrollado en un lugar aparte. Como te dije al comienzo, ¿esto es importante? Claro que sí. ¿Esto tiene un significado? Claro que sí. Para entender el significado del lienzo doblado, tenemos que volver a la tradición hebrea de la época, cuando el maestro y había un siervo y el, uh, cada criado eh, ponía, ponía la mesa para que su, su amo podía comer. Y mira un punto que el siervo no se atrevía uh, nunca a tocar la mesa antes de que el Señor hubiera terminado de comer. Y mira lo que nos dice el Espíritu Santo a través de, este, de esta simbología, de, de este lincho doblado. Mira que el, la tradición cuenta que el amo, si se levantaba, Limpiaba sus dedos, su boca, su, su barba, luego uh, tiraba el lienzo sobre, sobre la mesa como de una manera desordenada. ¿Qué, ¿Qué significaba esto? ¿Qué tipificaba esto? Terminé. Puedes recoger. Pero, si el maestro se levanta y dobla el lienzo a un, y dobla el lienzo a un lado, uh, el serviente no se atrevería a tocar la mesa porque el lienzo... Doblado significaba, aún no he terminado, volveré. Y mira que el Señor en esta semana, yo sé que esta palabra viene para ti, y es grande y poderosa. Y el Señor nos lleva a un, un salmo maravilloso, el salmo 94, capítulo 94, versículo 14, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. El Señor no te ha abandonado. Si tú has pensado que el Señor te ha olvidado, no, Él no te ha olvidado. Él te está trabajando en tu, en tu bendición espiritual. Yo siempre hablo en lo espiritual porque lo más material y lo resto viene por añadidura. El Señor quiere que, bueno, Él dobló ese lienzo. Él dijo: No he terminado. Sigo el proceso contigo y lo voy a terminar. El día que yo termine ya de, de hacer eso, ahí sí voy a. Botar, eh, como, como hacían en la tradición hebrea de la época como ese amo eh, botaba el, eh, eh, eh, eh, como ese lienzo ese trapito para el, eh, que se limpiaba y lo así desordenadito y decir terminé. pero el Señor mira lo que te está diciendo en el Salmo 94, 14 porque el Señor no te abandonará no abandonará su pueblo y tú te has sentido desfallecida desfallecido y que no puedes más el Señor te está diciendo no te va a desamparar a su heredad. El Señor te ha dado una heredad, una vida eterna. El Señor paga un, un precio de sangre. Eso es precio de sangre, mis hermanos. Te, te va a llevar una, a, a una gloria maravillosa. Y mira que en Isaías 62, 12 también nos trae perlas. Estas es palabras poderosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y los llamarán pueblo santo. Redimidos del Señor, y a ti te llamarán, buscada, ciudad no abandonada. Qué hermoso no está diciendo el Señor. Te la repito, y lo llamarán, pueblo santo, redimidos del Señor. Porque Él nunca acabó con tu proceso. Él siguió, a pesar de que tú hiciste las cosas que no le agravaban al Señor, pero Él dijo, valió la pena. Valió la pena doblar ese lienzo. Valió la pena decir, dejé este significado que iba a continuar con el proceso y el Señor estamos esperando que Él venga por nosotros, por la iglesia y nos lleve con Él a esa, a esa cena del Cordero qué maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo y ya para ir terminando mis hermanos de Cristo de la gloria querido uh, televidente si nos ves una vez más por primera vez bienvenidos, recibe palabra del Señor, recibe palabra en el nombre poderoso de Jesucristo siempre dale la gloria, la honra y el poder y mira que en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 18, nos dice, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor nos se ha dado una promesa. Él no es hijo de hombre para mentir, porque Él dijo, voy a volver y, me, y voy a llevar. Pero los que estén dispuestos de corazón, no, haz lo que dice, no hagas lo que dice Mateo 15, 8. Este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Ten mucho cuidado con eso, mi hermano. La gloria querido televidente, y si nos ves de nuestro ministerio, bienvenidos. Y no era casualidad que escucharan esta palabra, sino que el Señor está hablando a lo más profundo de vuestro corazón. Y ya para ir terminando, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 9, miren lo que nos dice: Perseguidos, pero no abandonados, derribados. Pero no destruidos. El Señor sabía que al doblar ese lienzo iba a haber mucho vituperio, iban a perseguir, te iban a calumniar en el nombre poderoso de su, de su nombre. Pero el Señor dijo que no te iba a abandonar, que ibas a tener aflicciones, claro que sí, que ibas a tener muchos eh, momentos altos y claro que sí. Pero recuerda que el Señor dijo: Yo he vencido al mundo. Más grande el que está en, en nosotros que el que está afuera, en el nombre poderoso de su nombre. Por eso el Señor, mi hermano, mi hermana, está diciendo que Él no ha terminado. Él sigue el proceso contigo y siempre le vas a dar la gloria y la honra al Señor. No somos esclavos del temor, somos esos hijos de Dios. El que, el que es hijo de Dios reconoce a su Hijo como su Señor. Y el que reconoce a su hijo como su Señor, ¿sabes qué? Tiene el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Por eso te lo recuerdo, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Y recuerda que el Maestro dobló el lienzo porque continúa el proceso contigo, continúa lo que va a ser. Y algo maravilloso viene para ti, algo sobrenatural, espiritual. Una vez más, nunca me voy a cansar de decirlo. Yo siempre abro la parte espiritual, porque lo demás he visto. Mira, que en esta semana vi discusiones por peleas de, de por casas, por apartamentos, por ladrillos, por plata, pero que se va a quedar. Pero lo que no, los que nos queremos ir con el Señor, estamos, ¿qué? Haciendo tesoros en el reino de los cielos. ¿Tú te quieres ir? Tú dirás, claro que sí. Bueno, te invito a que no seas un que no seas un esclavo del temor. Y por eso te invitamos a que continúes escruñando a buenas en del reino de los cielos, escruñendo su palabra, entendiéndolo como, por ejemplo, Jesús dobló el lienzo. ¿Sabías eso? Y dirías, no lo sabía. Bueno, el Espíritu Santo te dio una clase maravillosa hoy, está diciendo, esa fue la razón por qué doblé el lienzo, porque no he terminado contigo el proceso contigo, sigue y continuará, porque yo, te voy a llevar conmigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre celestial, Padre de la Gloria, te damos gloria y honra por estas personas que han recibido esta perla, han recibido esta palabra, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre amado, te damos gracias porque tenemos como un solo hermoso, el Espíritu Santo, y gracias por no ser fieles a nosotros, sino al Padre, que trae cada palabra en el nombre poderoso de su nombre, cada jueves eh, de cada semana, para glorificar. Nombre y da la buena nueva de rey en los cielos, porque sin él no sé dónde estaríamos. Siempre le acredito. él es nuestro director, él es nuestro productor, él es todo, él controla todo. Y siempre pidiendo al Señor que haya más ayuda para extender la buena nueva de reino en los cielos. Y puedes ir a nuestra página de internet cristianos en la puntocom Y si quieres ayudarnos a extender, a extender el, el, el ministerio. Bienvenidos, el Señor te lo puso en tu corazón, bienvenidos y siempre dale la gloria, la honra al Señor. bendición.